Hola, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy en esta clase de yoga, donde vamos a activar nuestro cuerpo y despertar con energía. Vamos a llevar palmas hacia las rodillas, lentamente, vamos a girar las palmas hacia el cielo, cerrando los ojos lentamente, y vamos a conectar con nuestra respiración. Para eso observamos la inhalación como una oportunidad para llevar todo lo que necesitamos hacia nuestro cuerpo y aceptar también todo lo que sentimos en este momento. Y la exhalación nos ayuda a liberar todo lo que no necesitamos en este instante. Conectamos con nuestro pecho, elevamos nuestra energía a través de la conciencia de la respiración. Abrimos nuestros ojos, llevamos manos hacia el pecho, cerramos los ojos y vamos a saludarnos el día de hoy con el mantra OM. Para eso inhalo. Oh. Lentamente permanezco en silencio unos momentos, abro mis ojos y vamos a comenzar. Giramos nuestra cabeza hacia un lado, lo más lento que podamos, vamos quitándole tensión al cuello, observando el peso de la cabeza, vamos a ir poco a poco hacia el otro lado Vamos percibiendo las diferencias de la rotación de ambos lados y lentamente regresamos. Ahora vamos a llevar mano derecha hacia la parte izquierda de la cabeza, estiramos el cuello. Regresamos, mano izquierda, parte derecha de la cabeza, jalamos ligeramente el cuello, regresamos. Giramos los hombros lentamente hacia atrás. Giramos hacia adelante. Llevamos ahora lentamente las manos hacia el cielo, entrelazamos manos y llevamos el torso hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Y regresamos nuestras manos hacia el piso. Giramos nuestras muñecas en puño hacia adentro, hacia afuera. llevamos palma derecha hacia el piso, llevamos la mano contraria hacia el lado donde está la mano en el piso y hacemos lo mismo del otro lado, regresamos, respiramos, exhalamos por la boca lentamente y vamos a comenzar, nos colocamos sobre nuestro tapete en cuatro puntos. Dos, colocando las palmas abajo de los hombros y rodillas abajo de la cadera postura de vaca inhalo llevo el ombligo hacia adentro cabeza hacia abajo exhalo inhalo en vaca exhalo en gato bajo los pies inhalo exhalo en peines de los pies hacia el piso llevo glúteos hacia talones Estiro las manos y los brazos y voy a Balasana. Voy conectando con la práctica en esta postura de introspección. Me incorporo a cuatro puntos. Lentamente. Voy a activar mi pierna izquierda hacia atrás, estiro hacia atrás, mantengo la columna derechita. Observo mi respiración, bajo lentamente. Regreso a Balasana, sin que mi frente toque el piso. Me incorporo hacia cuatro puntos y ahora la pierna derecha la estiro hacia atrás, manteniendo pierna y columna estirados. Yo observo hacia el piso, bajo lentamente. Y vuelvo a ir a Balasana estirando las manos hacia el frente. Inhalo, exhalo, me incorporo. Y ahora activo dedos de los pies, mando el peso de la cadera hacia atrás, flexiono ligeramente las rodillas, enado mukha -yvanasana. Coloco las palmas en el piso, veo hacia el frente, llevo pierna derecha al frente, pierna izquierda atrás, me incorporo. El pie izquierdo está viendo hacia la izquierda y el pie derecho hacia el frente. La rodilla está alineada. Giro el torso hacia el frente y mantengo la postura de Virabhadrasana 1 o Guerrero 1. Lentamente subo los brazos hacia el cielo, alineados con la espalda y bajo lentamente, giro el pie hacia de atrás hacia adelante y voy hacia postura de corredor, la mano izquierda toca el piso por completo y subo la mano derecha hacia el cielo, si esto es un poco incómodo bajo la rodilla izquierda, subo nuevamente la mano izquierda, bajo la mano derecha al piso y voy hacia atrás, Adho Mukha Svanasana, mantengo la columna estirada, la mirada hacia las rodillas, observo al frente, llevo pierna izquierda adelante, pie derecho atrás. Observo que mis piernas estén alineadas, el torso hacia el frente y mantengo mi postura hacia este lugar. Subo brazos hacia el cielo. Veo hacia un punto fijo, observo mi fuerza desde el centro y desde las piernas y bajo lentamente las manos hacia el piso, giro el pie de atrás y voy hacia postura de corredor. La mano derecha ahora se queda en el piso, subo mano izquierda, puedo bajar la rodilla derecha o mantenerla en el cielo o separada del tapete. Bajo lentamente, llevo pie, pierna izquierda atrás, estiro en Adho Mukha Svanasana, inhalo, exhalo bajo en cuatro puntos, hacia postura de la roca, abro el pecho, hago círculos con hombros hacia atrás, entrelazo manos, abro un poco más el pecho, Inhalo, exhalo, subo brazos hacia el cielo, junto en Namaste y llevo manos hacia el pecho. Observo mi respiración, conecto con mis sensaciones y me mantengo con mi respiración. Pausada. Abro lentamente las rodillas, se unen los pies y las manos van a lo ancho del tapete, en una variante de la postura de Balasana. Y lentamente me incorporo hacia cuatro puntos, activo de dos de los pies, voy hacia Adho Mukha camino lentamente hacia el frente. Y desde ahí voy a sostener mis codos y me voy a balancear hacia un lado y hacia el otro. Inhalo hacia un lado, exhalo hacia el otro. Sostengo ahí, dejo todo el peso de mi cabeza hacia abajo. Voy lentamente a incorporarme en o silla, llevando manos al pecho, viendo ligeramente hacia abajo y sostengo la fuerza de mis piernas. Bajo manos hacia el piso en Uttanasana, flexiono ligeramente las rodillas, dejo caer mi cabeza, entrego todo lo que soy en este momento, subo brazos, ahora los voy a entrelazar hacia atrás, abro el pecho, otra vez postura de Silla Utkatasana con manos hacia atrás, me incorporo, respiro lentamente, Voy a girar para mostrarles que la cadera ahora va a ir alineada con mis pies, voy a subir la rodilla derecha, la sostengo y ahora lentamente voy a girar mi mirada hacia el lado contrario. Y la rodilla va hacia el lado derecho, sostengo ahí mi equilibrio, regreso y bajo lentamente. Vamos a sostener ahora rodilla izquierda y poco a poco con la mano izquierda vamos a girar la rodilla y la mirada va hacia el lado contrario. Mantengo ahí mi equilibrio, regreso hacia el frente, bajo. Llevo las manos hacia el frente, respiro en postura de montaña, Tadasana y voy hacia el frente de mi tapete, bajo en arda uttanasana, manos en el tapete. Mirada hacia el piso, bajo nuevamente, voy hacia cuatro puntos y voy lentamente a prepararme para bajar hacia el piso. Me acomodo en posición sentada, estiro plantas de los pies, subo manos hacia el cielo y voy a tratar de flexionar ligeramente mis rodillas para alcanzar las plantas de los pies y dejo caer mi cabeza hacia abajo si puedes estirar completamente las piernas puedes hacerlo mientras toques las plantas de los pies cualquier opción es válida mientras estés cómoda en la práctica regresamos lentamente abrimos el pecho flexionamos pierna derecha dejamos un puño de espacio entre el pie y la pierna izquierda con la Mano izquierda, sostenemos la rodilla derecha y vamos a ver hacia atrás. En esta torsión observamos, respiramos suavemente. Y regresamos hacia el frente y estiro pierna derecha hasta donde me sea posible. Inhalo, exhalo bajo. Ahora voy a flexionar, pierna izquierda, dejo un puño de distancia y la mano derecha abraza, rodilla izquierda, la mano izquierda sobre el tapete y giro y veo hacia atrás. Inhalo, exhalo, regreso lentamente, estiro pierna izquierda hasta donde me sea posible. Y lentamente bajo poco a poco hacia el piso voy a llevar postura de piernas cruzadas y llevo manitas hacia el frente estirando por completo las vértebras de mi columna inhalo exhalo regresan las manos hacia mí y lentamente Vamos a acostarnos por completo en el piso, la espalda queda en el piso y las piernitas las estiramos hacia el cielo, las plantas de los pies están totalmente estiradas, la mano derecha toca el abdomen y la izquierda toca el corazón. Percibimos nuestra respiración, abrazamos las rodillas y nos balanceamos hacia un lado y hacia el otro, dándole un masaje a nuestra espalda. Llevamos las manos hacia atrás de la cabeza, hacemos una torsión, rodillas hacia un lado, rodillas hacia el otro lado, regresamos. Llevamos nuestro cuerpo totalmente posicionado en el tapete y nos vamos a acostar por completo. Giramos palmas de las manos hacia el cielo. Separamos los talones entre sí. Dejamos caer todo el peso de nuestra cabeza, nuestra espalda. Observamos cómo sube y cómo baja nuestro abdomen al respirar. Nos relajamos y nos dejamos sostener completamente por la tierra. Observamos que no haya ninguna tensión en nuestros ojos, en nuestro entrecejo, en nuestra boca. Visualizamos que en nuestra mente hay una nube que poco a poco deja ir. Todo lo que no necesitamos, todos los pensamientos que nos limitan, que nos nublan, que no nos permiten crecer y florecer. La exhalación es esa oportunidad para que dejemos ir esas nubes y lentamente van limpiando nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro ser. Nos mantenemos ahí, seguimos respirando suavemente, sin ninguna prisa, sin ningún pendiente, sin ninguna meta, simplemente disfrutando lo que soy en este momento y disfrutando de la conexión con mi cuerpo, con mi mente y mi presencia. Llevo las manos hacia atrás, estiro mis pies, mis piernas y giro hacia abrazarme en postura fetal. Me voy a mantener ahí un momento. Llevo la mano derecha hacia el piso, la mano izquierda. Y poco a poco desde ahí me voy a preparar para quedar sentada en postura de su casa, ¿no? o postura de mariposa, regreso suavemente, llevo piernas cruzadas hacia el piso, llevo las manos en Namaste Mudra, manos al pecho agradeciendo por esta práctica que me permití el día de hoy, llevo las manos hacia el entrecejo, agradeciendo por este espacio, y llevo las manos hacia arriba para agradecer al universo también por todas las cosas que acepto y que no acepto aún, llevo las manos hacia el corazón y voy a cerrar la clase de hoy con Om Shanti, llevo las manos en Jan Mudra, respiro lentamente y vamos a cantar Om Shanti, para eso inhalo. Um, shanti, shanti, shanti. Que la luz divina que habita dentro de mí. Salude y honre a la luz divina que habita dentro de ti. Namaste cerramos nuestros ojos para finalizar con nuestra práctica agradecemos nuevamente a nosotros mismos y exhalamos por boca me dio mucho gusto verlos en este día en esta práctica y nos vemos la siguiente Namaste, adiós